Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Gracias a Dios que podemos estar aquí en Celebremos la Recuperación, es la página que nos está arrojando, y con, eh, en este momento, la Carta de Santiago, la semana número 10. Lo que estoy intentando hacer, y si Dios quiere lo puedo lograr, es lo que eh, constantemente todos los martes que tenemos esta modalidad, yo quiero compartirles a los que están en, en, nuestro, eh, en nuestro grupo de WhatsApp, les quiero compartir el, el, el link para que lo puedan estar viendo. Así ya podemos comenzar. Así que les agradezco a todos eh, los que se están conectando, a todos los que están viendo ya esta, eh, esta transmisión. Así que muchas gracias a todos, a todas las que están ahí conectándose en su... En sus casas. Muchas gracias. Lo que eh, vamos a estar haciendo el día de hoy es eh, estar con nuestro apunte eh, semanal. Eh, esta semana ya es la semana 10. Nos quedan eh, dos semanas más luego de lo que tenemos ahora. Así que eh, es, es, es una alegría poder estar juntos eh, en esta oportunidad a través de eh, esta... Eh, plataforma, esta es una página que se llama Streamyard y la tenemos conectada también en vivo a Isaura. Isaura está en Nogolí, no tiene prendida la cámara pero sí está el audio. Hola Isaura, ¿cómo andás? Buenas tardes, Pastor, ya voy a ver qué toco a ver si la enciendo. <risa> Bien, sí, Pastor, buenas tardes para, para todos. Gracias, gracias por estar participando. Ella está ahí en en eh, Nogolí y nos está haciendo eh, el honor de estar en esta clase en vivo, así que la tenemos, eh, el audio lo tenemos allí. Hola Verónica Repollo, hola Vero Ojeda, qué bueno que podamos estar conectándonos eh, todos los que eh, estamos en esta, eh, en esta etapa de estudio, de reflexión, de, eh, de poder abordar eh, este, este libro de la Biblia, esta carta, que es la carta de Santiago, y como eh, semana tras semana volvemos a, a repetir, eh, probablemente el nombre original del apóstol haya sido Jacobo, que luego terminó siendo este, Sant Jacobs, y así quedó el nombre de Santiago. Hola Silvina Gómez, ¿cómo andás? Eh, eh, Adrián también está por allí, así que los saludamos. Eh, gracias por estar viendo esta transmisión. ¿Qué les parece si eh, ya comenzamos eh, esta transmisión, la comenzamos con, eh, con todo lo que podemos eh, estar eh, compartiendo? Y vamos a, a nuestros apuntes. El apunte del de, eh, día de hoy, eh, justamente tenemos la semana número 10. Y lo que estamos viendo eh, en esta semana 10 son los versículos eh, 11 al 17 del capítulo 4 de la Carta de Santiago. Y dice así, eh, lo, lo estamos leyendo en la versión, eh, eh, en la versión este, eh, eh, eh, Reina Valera 1960, y aquí ya les voy a compartir, acá estoy agrandando un poquito la letra para que podamos ver mejor. ¿sí? Eh, Santiago 4, del 11 al 17, dice así, desde el 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano,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 Todas las semanas tenemos un texto para memorizar y el de esta semana va a ser el 7 del capítulo 4 y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. El título de esta semana es Tres modales mundanas y si miramos así solamente por arriba leyendo estos versículos vamos a ver que estos modales o estas modales, estas modalidades que se asemejan más a eh, la modalidad de nuestra propia sociedad, del de conjunto de personas que eh, lamentablemente no se acercan a Dios. Eh, la, la, modalidad, este, la primera es la murmuración, que, eh, aquel que murmura de su hermano. ¿no? La segunda modalidad es este, el que planifica sin Dios. Y la tercera modalidad es el que eh, se... Jacta el que aún en estas acciones tiene una actitud soberbia. O sea, ahí tenemos las tres modalidades, modales, mundanas, mundanos, que nosotros podemos llegar a tener. ¿Qué les parece si vamos al análisis textual? Déjenme corroborar una cosita nada más, a ver si se está eh, viendo bien. Ketty me dice que se cortó. Eh, ¿Ustedes creen que se ha cortado? Si se cortó. Eh, disculpen, eh, pero creería que mmm, no tendría que haberse cortado eh. Se, eh, Isaura, ¿se cortó la transmisión? Sí, yo tuve que entrar de nuevo Ah, se te cortó Ah, perdón, bueno eh, Porque cuando comparto la pantalla Yo no veo la transmisión Por eso puede ser que ahí tenga algún inconveniente Me dice Ketty que no, que ahora ya está bien Bueno, este, oramos para que eh, internet pueda funcionar sin cortes, ¿sí? Oramos para eso. Eh, bueno, vamos a, a lo nuestro, vamos a, nuestra, eh, a nuestro apunte y a nuestro análisis, análisis perdón, textual, este, que es justamente eh, lo que vamos a, a estar viendo eh, de estos eh, versículos, de estas palabras, ¿sí? Eh, recordemos que cuando estuvimos hablando en los versículos anteriores de, de Santiago, eh, habíamos eh, enfatizado sobre dos eh, verbos, el verbo someteos y el verbo humillaos, ¿sí? que son dos verbos que a nosotros nos han dejado muchísima enseñanza en nuestra semana anterior. Y en esta semana nosotros estamos Justamente viendo esto, fíjense que eh, en el 7 del 4 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y en el 10 del mismo capítulo del 4, el que estamos viendo nosotros, humillaos delante del Señor y él os exaltará. O sea, estos dos verbos nos están dando una, eh, una, una visión de lo que el apóstol de lo que Jacobo quería inculcar en los que eh, estaba mm, eh, mandando o tratando de que puedan estar leyendo esta carta. Ahora, eh, Santiago no está conforme solamente con, estos, eh, con estas dos indicaciones, sino que él quiere abordar ahora temas aún más puntuales, que seguramente estaban pasando en esos cristianos de la dispersión, los cristianos de la diáspora, esos cristianos que estaban muy eh, esparcidos por, el, por, por, por todo el, el mundo conocido y que necesitaban una palabra de aliento. Recuerden que eh, probablemente Jacobo, eh, el escritor, eh, haya sido uno de los líderes, uno de los pastores eh, de la iglesia de Jerusalén, y él estaba preocupado por aquellos a los que había pastoreado. Y entonces él les escribe, eh, creería que entendiendo de que en muchas, eh, en muchas comunidades de fe, de esas ciudades a las que fueron eh, cada uno de esos hermanos que se dispersaron por esa persecución que vino desde Roma y también a través de este, los más radicales judíos de Jerusalén, eh, esa, esa dispersión hizo de que cada uno en la ciudad donde eh, fue habitando eh, haya hecho una comunidad de fe. Y en esas comunidades de fe, a lo que nosotros llamamos eclesia o iglesias, en esas comunidades de fe había situaciones que eran situaciones que aquí el pastor Jacobo, el, el, el, el apóstol, quería... Eh, enfatizar y decía eh, comienza en el versículo 11 diciendo hermanos no murmuréis los unos de los otros ¿Sí? en, en griego es me catalaleite aletón adelfoi ¿Sí? que es una prohibición contra un hábito que había en algunos cristianos ¿Sí? el verbo cataleo que, que de donde viene la palabra catalaleite ¿sí? murmurar significa difamar o murmurar o desprestigiar y casi siempre se relacionan eh, con el uso de las palabras duras dirigidas hacia una persona que está ausente. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros hoy en día? Nos es muy fácil hablar de alguna manera con términos duros, con términos, este, eh, podemos decir, casi descalificadores, difamatorios, desprestigiando a aquel, a aquella que no está presente. Y esto no tendría que ser así, pero esto es una modalidad nuestra de todos los siglos, de todos los años. Los seres humanos, al no estar conformes con las palabras, con las decisiones, con las actitudes de otras personas... Lo que nosotros solemos hacer es desprestigiarlo, no en su presencia, sino en su ausencia. Y lo conocemos más como la murmuración, como el chisme, como la difamación. Eh, el 11 dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. O sea, en, ese, en esa primera parte que dice el que murmura, el que desprestigia, eh, esa idea de ese participio presente, en esa voz activa, sugiere que esta era una acción continua y habitual. Y te pregunto y me pregunto, ¿esto no pasa en todas las comunidades? ¿Esto no pasa en las familias? ¿Esto no pasa en las familias de fe? ¿Esto no pasa en... En tu iglesia y en mi iglesia. No pasa de que muchas veces tanto vos como yo nos transformamos en murmuradores, en difamadores de personas que no están presentes y que nosotros ya estamos emitiendo un juicio frente a esa hermana o a ese hermano. Y esa, ese juicio, ese juzgar, el que juzga a su hermano, esa palabra, crintón, también es un participio presente en esa voz activa y está eh, entendiéndose como que es una acción que se repite constantemente. ¿sí? Constantemente nosotros estamos haciendo esto. Y cuando Santiago, cuando el apóstol Santiago Jacobo está diciendo esto, que el que hace esta cosa contra el hermano, también está desprestigiando, murmurando contra la ley y juzgando la ley. ¿Y qué ley está juzgando? ¿Sí? La ley del amor al prójimo. La ley de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti, Mismo. La ley que el mismo Jesús nos ha dado como eh, uno de los puntales del reino de los cielos. Y entonces, eh, sigue diciendo este, eh, Santiago, pero si tú juzgas a la ley, eh, a mí me gusta siempre eh, ponerme a mí primero. Y, y cuando veo esto me pregunto, ¿soy yo también alguien que está haciendo esto? Esta, esta frase en griego dice, eidenomon ¿eh? que es un contraste, porque ahora ya lo está personalizando. ¿sí? Esa frase es una, una, una frase que a mí me pone en, en, en verbo presente. Si yo soy el que estoy juzgando a la ley, dice este, Santiago, no eres hacedor de la ley, sino juez. El que es sacerdote de la ley es el poretes nomou, que es el que sabe y obedece el contenido de la ley. Ahora, el que no lo es, es justamente el que es desobediente a la palabra de Dios. Ya está actuando con arrogancia, ya se está constituyendo a sí mismo como juez, y ya no como juez de su hermano, sino juez de la misma ley que el Señor me dijo que yo tengo que hacer. Y entonces, en, en, ese, en ese juzgar, lamentablemente, si me miro a mí mismo, yo soy una persona que estoy actuando con soberbia cuando estoy juzgando a mi hermano. ¿sí? Ahí me gustaría que podamos nosotros mirar eh, esos pasajes eh, Mateo 22, 37 al 39, eh, yo te lo voy a estar leyendo en la versión Reina Valera. Acá estoy con el, el otro soporte tecnológico, con mi celular que tiene, también el, eh, que tiene también la Biblia. Entonces, Mateo 22, 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es, semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, o sea, preceptos de ley que el Señor estaba estableciendo en ese, eh, en ese principio de su, eh, de, de su exposición de lo que era el reino de los cielos, el reino de los cielos tiene esta ley como su ley primera y si miramos también en Romanos capítulo 13 versículo 13 este, eh, 9, Espérenme que acá estoy haciendo un pequeño lío, ya lo encuentro. Romanos capítulo 13 y versículo 9 dice lo siguiente, miren, dice así. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo ¡Qué bárbaro! Entonces, cuando leo esto, ojalá que también te esté pasando a vos, y me pongo en primera persona, y digo, soy yo el que estoy, de alguna manera, transgrediendo ese primer mandamiento al transformarme en un murmurador de mi hermano, de mi hermana, al transformarme en un infamador, al... Ocupar esa palabra vernácula nuestra, ocupar el chisme como una fuente de información para poner en el estrado del juzgado al que está siendo este, atacado por mis palabras y sentenciar algo que a mí no me pertenece. Y cuando me miro, aquí Santiago está siendo bien explícito, me está diciendo soy yo, esa persona que se, se transforma en juez, pero ya no de el hermano de la hermana, sino de lo mismo que enseñó Jesús, porque yo me estoy revelando a lo que Jesús enseñó. Yo me estoy revelando cuando estoy haciendo esto. Sigue el versículo 12 y dice, uno solo es el dador de la ley y juez. Entonces cuando aquí Santiago está diciendo eh, y usando el numeral uno, eis, este, este uno es eh, excluyente a cualquier otro ser, a cualquier otro Dios, a cualquier otra deidad. Uno solo, o sea, eh, el Señor es uno y Él es el único que eh, está eh, capacitado para emitir un juicio. Entonces, es el único que es el dador de la ley y es el único que no solo es el que dio, sino que el que puede Juzgar. Y él en este momento no está juzgando. El que lo está haciendo, o sea, me estoy transformando en un ofensor directo de Dios. Dice, sigue diciendo eh, el, el versículo 12: el que es capaz de salvar y destruir. Qué tremenda. Afirmación, porque eh, eh, eso que en griego es o dunamemos sosai kai apolesai, eso significa eh, el que es capaz, ¿sí? el o dumanemos, es eh, eh, el, el, el Dios único, el único capaz que tiene esa habilidad de ejecutar sus juicios, sus propósitos, confirmando que él es el dador de la ley y juez. Entonces como es poderoso en sí mismo, él no depende de nadie, él no busca consejo de, de, de otro ser y él puede salvar Sosai y él puede destruir Apolesai. Y estos eh, verbos salvar y destruir son auristos, o sea que son presentes continuos, él puede salvar constantemente y también él puede destruir constantemente porque Él es un Dios soberano. El lo tremendo de todo esto es que Dios, en su tremendo poder, no está eligiendo destruir, sino que está eligiendo salvar. Y está eligiendo que su gracia prevalezca sobre el juicio. Y entonces Dios me está diciendo, ¿por qué vos, David, pone tu nombre, por qué... ¿Estás queriendo tener una actitud diferente a la que yo tengo? Si yo estoy queriendo salvar, si yo estoy queriendo emitir gracia, ¿por qué te transformas, David, y me personifico en, en, en persona? Ojalá que, por eso repito, cuando leo la palabra trato de que sea para mí, ojalá que lo tomes para vos. Porque, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué estoy murmurando? ¿Por qué estoy juzgando? ¿Por qué estoy haciendo algo que Dios no lo está haciendo? Dios no está haciendo eso. Porque Él está eligiendo salvar. Él está eligiendo tener gracia. Y dice el 12, pero tú, ¿quién eres, y, y, y casi con este, con este tono, ¿no? ¿Quién eres para que juzgues a otros? Su de ¿Eh? tis ei eh, o crinón en, en griego, ¿no? El apóstol formula esa pregunta. Es una pregunta eh, casi eh, de un grado personal. Y, y, y aquí ya lo está personalizando. Y me está llamando la atención a mí, te está llamando la atención a vos. Está llamando la atención del lector, del que está leyendo, del que está tomando. Y dice, pero ¿quién eres? ¿Sí? Pero a, ahora me baja a mí y me dice, mira, vamos a contrastarte a vos con Dios tú, el pronombre personal tú, y en esa preposición enfática, al principio de, de esta oración, me está preguntando a mí, te está preguntando a vos, me dice, pero tú tú, ¿sí? ¿quién eres? ¿quién eres? para que juzgues o oh crinón, ¿sí? para que juzgues, para que yo sea juez, ¿quién soy? ¿quién soy? habrás escuchado y por ahí lo habrás dicho o por ahí este, lo habrás sentido de alguien que dijo, ¿vos sabés quién soy yo? ¿Sabés con quién estás hablando? Y obviamente te saca chapa de este, lo que es. Te dice, mirá, yo soy fulano de tal menganita, sultanita, que tiene tal este, cargo, tal grado de autoridad, tal este, posición. Y entonces es como que... Ah, se tienen que abrir todas las puertas a esa persona porque es alguien demasiado importante. El problema es que el más importante del mundo se tiene que comparar con Dios y queda como vos y yo, alguien totalmente inmerecedor de ser comparado con Dios. ¿sí? Entonces me dice, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres para que juzgues a otro? Entonces me está resumiendo Santiago acá, y me está diciendo, mira, vos y, y yo no somos nadie para andar juzgando, no lo somos. Y si me pongo en lugar de juez, estoy tomando el lugar que tiene que tener Dios. Y Dios me llama a mí y a vos a que seamos aquellos que amamos al prójimo, no a difamar al prójimo. Sino que yo lo voy a edificar al prójimo mediante el uso de los dones que Dios me está dando así que esta es tu función y esta es mi función y este llamado de atención este tirón de oreja que me está haciendo Santiago a mí que te está haciendo a vos nos viene tan bien porque hay, hay veces que parece que nos olvidamos y nos comenzamos a creer que somos un poco más importantes y por eso comenzamos a juzgar a eh, hablar difamar decir cosas que eh, son hirientes a otras personas, y Dios no me lo está permitiendo. Y Santiago aquí me lo está recordando, me está diciendo, recordá quién sos, porque no podés estar tomando el lugar de Dios. El versículo 13 va a la segunda prerrogativa que habíamos dicho de estas modalidades este, eh, mundanas, sociales, que son tan comunes hoy, como recién acabamos de enfatizar en, en, en, en la murmuración, en, el, en la detracción de las personas, de las personas a las que no nos caen bien. Ahora va a otro punto. Dice, vamos ahora, ¿sí? con signos de exclamación, agenum en, en griego. ¿sí? Vamos, ese verbo es un, un, un verbo en modo imperativo, y ahora lo está reforzando. ¿sí? Es, bueno, esto es con, con urgencia, está diciendo este, Santiago. Esto es con urgencia. Vamos ahora los que decís o legontes en, en griego ¿sí? eh, los que eh, por ahí lo podemos traducir a esto como los que eh, habitualmente dicen estas cosas o los que no paran de decir estas cosas ¿sí? ¿por qué? porque parece que eh, esos cristianos eh, a los que estaba dirigida esta carta eh, tenían una costumbre de planear independientemente de la voluntad de Dios o sea se levantaban o, o, o, o tenían eh, ideas que eran ideas a veces buenas, a, a veces no tan buenas, pero eh, decían esta frase, ¿sí? que eh, es textual. Hoy o mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿sí? Entonces, eh, esa expresión hoy y mañana es como una elección de un tiempo específico. ¿sí? Iremos es por eusometa que es un futuro indicativo eh, de, de por Poreumay, que era ir de viaje, vamos a viajar, vamos a hacer este plan, ¿sí? y vamos a ir a tal ciudad, estén de Tempolín, y eh, ya seleccionando de antemano una ciudad, y el, el, el objetivo es, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿sí? Estaremos, es semen o sea, vamos a eh, estar allí, haremos... Eh, es una actividad y traficaremos sería, vamos a emprender negocios, vamos a involucrarnos eh, en una actividad lucrativa. ¿sí? Entonces, eh, fíjate que eh, ese, ese ganar y ganaremos, ¿eh? Kai Kerdesomen, es vamos a tener ganancia, vamos a, a hacer un buen negocio. ¿eh? Una actitud casi arrogante, calculada, una actitud deliberada. Y este año nos, a, a, a todos los que por ahí quisimos hacer esto, nos ha venido este, bastante eh, bien para que entendamos de que los tiempos no son nuestros, sino que son de Dios. Y fíjate que a, hasta este momento no podemos salir de nuestras ciudades. Aquellos que planificaron el 2020 con diferentes negocios eh, se han, to se, se han to eh, topado contra una eh, pared que no podemos salir y, y, y todo esto nos lleva a pensar que lo que sigue en el versículo 14 es tan real porque lo estamos viviendo hoy en carne propia, cuando no sabéis lo que será mañana hoy oitikineshok epistate tes aurion o sea, no sabéis ¿eh? no sabemos es ok epistate esto en, en griego, que es un presente indicativo de la voz media, y que surge que las personas que estaban siendo aludidas eran desprovistas de un conocimiento seguro tocante al mañana. Ni vos ni yo sabemos lo que va a pasar mañana, porque ya no sabemos ni si podremos circular como venimos circulando en nuestras ciudades. Porque esta falta de, de conocimiento nos tiene que, a vos y a mí que conocemos a Dios, motivar, a buscar la sabiduría de Dios, Santiago 1.5, perdón, antes de actuar. Entonces, lo que está mal de todo este eh, planteo no es planificar, sino hacerlo independientemente de, de lo que Dios quiere. ¿sí? Porque el mañana, ese tesaurión, ¿sí? es, una, eh, eh, es una expresión que no sabemos lo que va a traer. Dice Proverbios 27.1, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. ¿Sí? Y Jesús cuando habla de esto, dice en Mateo 6 del 31 al 34, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana tendrá su afán. Basta a cada día su propio mal. Qué tremenda esta palabra que estamos aquí compartiendo, vos y yo. Porque esta palabra hoy la estamos entendiendo en carne propia. Hoy, hoy estamos entendiendo de que no podemos hacer planes porque Dios es el que dispone de todo. Y lo estamos viendo en medio de esta situación que para muchos ha sido muy negativa, pero para otros los que estamos creyendo yendo en Dios, seguimos afirmando lo que dice Romanos 8 28 y sabemos que a los que aman a Dios a los que conforme a su propósito fueron llamados todas las cosas nos ayudan a bien y esta pandemia a vos y a mí nos están ayudando a bien, ¿por qué? porque estamos bajando nuestra arrogancia estamos bajando nuestra nuestra independencia de Dios y nos comenzamos a ser dependientes de la voluntad de Dios. Dependientes totalmente. El 14 sigue diciendo, porque ¿qué es vuestra vida? Polla es soe humón. ¿Sí? Poya. Eh, ¿De qué clase es nuestra vida? ¿De qué clase? ¿Sí? ¿Qué, qué podemos nosotros llegar a decir? Eh, nuestra vida es tan tan este, eh, efímera dice, ciertamente es neblina, sigue diciendo el 14 ¿sí? eh, vapor, humo esa neblina es este, atmis, ¿sí? o niebla ¿por qué? porque el vapor despedido por el agua es como que se diluye mi vida y tu vida se nos diluyen ¿cuántas vidas hemos visto que se han diluido en este tiempo? se han ido, y nosotros hemos llorado su partida, pero sabemos de que nuestra vida no es una vida que va a permanecer físicamente, sino que va a tener vida eterna en Jesús. Por eso nuestra vida humana es muy e efímera, tiene un final. Eh, eh, hace un tiempo atrás escuché algo que me llamó mucho la atención. Tanto vos como yo, al igual que muchos de los envases comestibles, abajo o arriba... Tenemos la fecha de vencimiento. ¿Viste la fecha de vencimiento de esos envases que tenés en tu casa? Y que mirás y decís, eh, tal eh, producto, la leche, el yogur, este, eh, los cereales, tienen fecha de vencimiento. Bueno, vos y yo tenemos fecha de vencimiento. Nada más que nosotros no la sabemos leer. El que la lee es Dios y sabe cuándo se termina nuestra vida. Y por eso nuestra vida es... nuestra vida este, eh, física es efímera lo único que va a quedar es nuestra vida eterna, nuestra vida espiritual, por eso eh, nuestra vida es por un poco de tiempo ¿sí? un poco, aparece y desaparece, sigue diciendo ese mismo versículo, desaparece el único que no cambia es Dios, porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el dador de toda buena Nadie va. Entonces, en el 15 da la respuesta a esta afirmación ¿eh? y nos da la salida. Dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Nuestra autosuficiencia se va sometiendo, se va haciendo sumisa. Mi autosuficiencia, tu autosuficiencia, comienza a... A doblegarse frente a la soberanía de Dios. Yo necesito hacerlo. Vos necesitas. Por el contrario, ¿sí? ¿Eh? El, por el contrario, en lugar de lo cual, ¿eh? deberíamos decir, deberíamos decir, tendríamos que eh, estar atentos a esto, Señor. Sos vos, el Kirios, estamos en nuestra iglesia con la campaña de Jesucristo es el Señor. El Kirios es el Señor del tiempo, el Kirios es el Señor de los planes, el Kyrios es el Señor de lo que vamos a estar haciendo. Si Él quiere, lo vamos a hacer, porque si Dios quiere, viviremos, se Si Dios quiere, vamos a tener las fuerzas físicas para actuar. Y haremos esto o aquello, ¿Sí? nosotros vamos a hacer todo lo que el Señor me va a dar fuerzas para hacer. Y por eso se vuelve tan importante esa afirmación de Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en este momento yo creo que el Espíritu Santo nos está tocando y nos está diciendo, yo te voy a dar fuerzas para que hagas todo lo que quiero que hagas. Y entonces ahí comienza a cambiar esta ecuación. Ya no planifico yo, ya no estoy este, por sobre Dios, sino que me someto a su voluntad y digo, sí Señor, yo en tu nombre voy a hacer lo que vos querés que haga. Y lo tercero, Sí, es lo que viene desde el versículo 16, dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, pero ahora, nunde, ¿Sí? es la realidad del caso, sería nuestro castellano común, dice, en lugar de sujetarme a la voluntad de Dios de tener una actitud humilde, algunos creyentes de ese tiempo, de este tiempo, algunos de nosotros, nos jactamos en nuestras soberbias. Y entonces yo ya no me jacto en lo que Dios quiere que me jacte, sino me estoy jactando en las soberbias. Yo me puedo jactar de algunas cosas. Por ejemplo, lo que dice Romanos este, 5, del 2 al 3. Mirá, mirá qué interesante jactarse de esto porque eh, está bueno, ¿no? Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos, nos jactamos, ¿sí? nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Esta no es una de las grandes cosas que eh, queremos hacer. Ninguno de nosotros se quiere gloriar en las tribulaciones, es decir, ¿no sabes lo tremendo que Dios me está bendiciendo porque estoy teniendo unas luchas, unas pruebas, unas dificultades? El Señor me está dando esa fortaleza, me estoy gloriando en el Señor. No, eso no lo hago. Y sin embargo Dios me dice, sí, gloriate, gloriate en eso. ¿Sí? Porque ese cauchaste sería el, el, el jactarse o el gloriarse, en este caso está usando en la forma negativa, en un modo negativo, porque en este caso viene de las soberbias, de las arrogancias, soberbias, de la vana gloria, como dice 1 Juan 2.16. Entonces, en definitiva, nos estamos gloriando no de lo que tendríamos que gloriarnos, sino de nuestra vanagloria, Y entonces esa jactancia es mala. ¿Sí? esa jactancia, esa cauchesis, ¿eh? jactancia en, en griego, ¿eh? es, un, eh, eh, es una jactancia mala, es un gloriarse malo. ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, si yo hago lo que dice este, la palabra del Señor, yo no me puedo estar gloriando de mi jactancia, de mi soberbia, yo me tendría que estar gloriando de otra cosa. Primero de Corintios, vamos a, a leer ahí, en Primero de Corintios 1, versículo 31, me dice de qué me tengo que gloriar, para, el, para que, como está escrito, el que se gloria, el que se jacta, jactese en el Señor. O sea, si yo tendría algo para gloriarme, para jactarme, para este, eh, ponerme eh, eh, eh, eh, un, un, eh, un laurel de algo bueno que estoy haciendo, es de que conozco a Dios, o sea de que yo no tengo nada de que gloriarme. El que se gloría, cauchasto, gloríese en el Señor. O sea, es algo eh, que en definitiva yo tendría que cambiar una modalidad. ¿Sí? Primera de Corintios 5.6 también eh, habla de, de, de algo positivo en cuanto al gloriarse. Miren lo que dice, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura... Leuda toda la masa, ahí me está dando, perdón, en lo negativo, ¿no? Entonces, yo estoy teniendo que gloriarme en lo que el Señor me, me, me está dando, no en mi soberbia. Y termina el, el versículo 17 con un veredicto: dice, Por lo tanto, aún al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿sí? Eh, podemos decir que este, eh, al que sabe cómo hacer lo bueno, ¿sí? eh, ese, ese sería el verbo eidoti, ¿sí? cómo sabe hacerlo, eh, y no lo hace, ¿sí? no lo hace. O sea, yo tengo el conocimiento, yo tengo la eh, gracia de Dios. He llegado a entender que puedo hacer las cosas buenas, que puedo este, eh, ayudar que puedo ser eh, paciente y no lo hago, que puedo callar en vez de hablar, que puedo orar en vez de eh, jactarme y no lo hago, me dice, le es amartía, le es pecado. O sea, estoy fallando al blanco, me estoy quedando corto, no estoy haciendo lo bueno. ¿Por qué? Porque en definitiva Dios quiere que vos y yo estemos haciendo lo que Él quiere que estemos haciendo, lo bueno. Entonces, si este, miramos todo esto, si estamos eh, atentos a todo esto, yo creo que el Señor me está dando a mí una posibilidad tremenda de poder cambiar mi perspectiva de vida. ¿sí? Eh, acá saludo, acá estoy volviendo a la, a la página eh, a María Laura, a Silvina Gómez, eh, a María Claudia Cogorno, eh, imagino que está Ingrid, a Gladys Mendoza, a todos los que nos están siguiendo eh, a través de, de Facebook. ¿Y qué te parece si oramos en esta hermosa noche? ¿sí? Eh, oramos, oramos juntos y le decimos al Señor que Él nos comience a dar gracia para entender que estas, eh, estas situaciones eh, de las que está hablando Santiago, que se dieron en ese tiempo y que se están dando aquí, se están dando entre nosotros, se están dando en todas las comunidades de fe, que tanto daño hace, que tanto daño hace al cuerpo de Cristo y que no suma absolutamente nada para que el reino de los cielos se haga cada vez más grande, que el Señor comience a hacer una obra de restauración en tu vida y en mi vida. Gracias Edith, gracias Marta, eh, gracias por, por conectarse. Eh, así que, ¿qué te parece si oramos? Y si le pedimos al Señor que Él nos dé la gracia para cambiar estas actitudes que nos hacen daño. Que nos hacen daño. ¿sí? Eh, ahí donde estás, oramos. Dios, gracias en esta noche gracias a los que están haciendo el curso, gracias a los que se están conectando a través de Facebook, gracias a los que están entendiendo que cuando estamos hablando mal de otra persona, cuando estamos juzgándolas, cuando estamos eh, difamando, cuando estamos murmurando, Señor, en realidad te estamos haciendo daño a Ti porque estamos ignorando el poderío Tuyo, Señor. Y estamos eh, poniéndonos como jueces cuando en definitiva sos vos el juez. Y estamos aún desoyendo lo que tu palabra, la ley, nos dice: que debemos amar a nosotros mismos. Y Señor, yo te pido perdón por las veces que he pecado, que esa amartía ha hecho en mí que no escuche tu voluntad y te pido perdón. Y Señor, con mis hermanas, con mis hermanos que estamos haciendo este curso, ahora te pedimos perdón. Te pedimos perdón por no consultarte en muchos de los planes que hacemos y que después nos quejamos y decimos, ¿por qué Dios no me bendice? Y te pido perdón, Señor, por haber hecho tantos planes en los que no te he incluido, en nada, Señor, no te he consultado, no te he pedido que me guíes, no te pedí sabiduría para tomar decisiones. Y después me quejé, Señor, me quejé porque vos no, no contestaste o no hiciste lo que yo quería. Te pido perdón, Señor. Y te pido perdón aún por la soberbia, por la arrogancia de creerme más que mis hermanos. Te pido perdón, Señor, porque este, este pasaje es un pasaje que no es... Un pasaje eh, muy amable, Señor, para los que leemos tu palabra. Pero es un pasaje tan necesario, Señor, para que acomodemos estos temas, porque vos querés que el cuerpo de Cristo sea bendecido, Señor. Vos querés que los hermanos, que las hermanas puedan ser sanos. Y Señor, te pido perdón, porque muchas veces, como dice este versículo 17, sabiendo hacer lo bueno no lo hago. Y Señor, me transformo en alguien que hace pecado conscientemente y te pido perdón, Señor. Y pido perdón junto con todos los que estamos viendo. Señor, quiero reconciliarme contigo. Señor, yo quiero ser un hijo. Y sé que muchos están diciendo, Señor, yo quiero ser una hija, un hijo que tenga en ti contentamiento, Señor. Yo quiero ser esa persona que está escuchando tu palabra y que no peca, Señor. Yo lo quiero hacer. Te doy gracias porque vos estás derramando esa multiforme gracia sobre cada uno de nosotros. Te doy gracias porque vos nos estás levantando en fe. Te doy gracias porque sos mi Señor, mi Kirios. Te doy gracias, Señor, y bendigo este tiempo. Bendigo a mis hermanas, a mis hermanos, a los que estamos luchando en la fe, los bendigo, Señor, a esas siervas, a esos siervos que se están levantando y te están diciendo, Señor, yo te quiero servir en honestidad. Yo te quiero servir con mis pensamientos y yo te quiero servir siendo agradable ante tus ojos. Gracias, Jesús, porque aunque es dura esta palabra, es una palabra que nos está trayendo sanidad, que nos está trayendo alivio del cielo. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias a todos los que nos estuvieron este, eh, dando eh, el, el, el tiempo para estar compartiendo este estudio. Gracias a los de Facebook. Eh, gracias a Isaura. Lamentablemente se le cortó. Algunos no pudieron entrar a la página. Yo creo que... Eh, esta página por ahí no es tan eh, sencilla de entrar, pero lo que nos deja es poder ver bien eh, el texto como lo podemos ver ahí eh, en, en la pantalla y podemos compartirlo. Que Dios te bendiga, que te dé gracia para poder eh, estar eh, completando este, estos últimos, eh, estos, estas últimas semanas de este estudio. Son las últimas este, tres semanitas con estas que estamos comenzando, la 10, la 11 y la 12 y que Dios nos dé gracia en este tiempo. Chao, y nos veremos, si Dios quiere, el próximo martes, nos veremos en, esta, eh, en este lindo espacio que el Señor nos está regalando. Chao, hasta el próximo martes. Bendiciones.